Me llamo Alejandra Olivia Vargas, Ospina. Tengo 55 años. Primero trabajé en un laboratorio de fotografía. Trabajé 22 años. Como el patrón acabó con el negocio, ya me quedé sin trabajar. Luego, eh, mi esposo montó un negocito de helados en la casa. Estuve allá 14 años. 12, 12 años. Agua arreglitos. Por ejemplo, cortó botas de pantalones, pegó cierres. que si a alguien se le escoció el pantalón, pues se lo arreglo. Y yes. así. Y conocí a doña Alba. Empecé a venir aquí por ventas, así como el boñuelo, la empanada, las papas, las arepas. Y un día así me dijo que por qué no trabajaba con ella. que porque no trabajaba con ella, que ella, que ella necesitaba que ella necesitaba una persona para que le ayudara y me vine a trabajar con ella. Como hay un proyecto en todo el barrio, entonces primero que todo empezaban por ese lado la etapa 2, porque la primera viene a ser la que es de la bomba para acá, entonces empezaron por la etapa 2, entonces tenían que empezar con espacio público, El espacio público son los kioscos. era el número, el número uno era Don Neto, el número dos era Doña Lucía, entonces ellos tenían que ir desocupando, son que la llamaran y les dijera ya tienen el traslado, entonces la trasladaron para El Caracol. Ella a mí me dijo que me fuera para allá, pero como yo tengo mi negocio y yo pues, qué bobada irme para por tan lejos, entonces no, me quedé acá. Esto es que era una laguna antes, y lo pusieron naranjal, pues yo no sé por qué, porque naranjal no he llegado a ver, hay un palo.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 casas por aquí no se sentía ruido todas eran casas de señor de familias muy adultas no habían talleres no habían chatarrería no habían restaurantes cuando menos pensamos empezamos a ver talleres porque por ejemplo la señora de aquí se murió entonces ya los descendientes alquilaban y se iban entonces ya, ya pusieron un taller que ya un restaurante porque ya la gente empezó así y así sucesivamente se fue convirtiendo en, en un centro muy comercial porque es que esto es muy comercial En cuanto a problemas con los vecinos, con los muchachos, qué bandas, qué esto, eso por aquí no se ve. Los niños de nosotros se han criado aquí arriba, aquí abajo, aquí en la esquina. Y usted le pregunta a cualesquiera: ve, no has visto a mi hijo? Sí, está en la 65. Eh, mi hijo, está en la 62, está en la 63. Y así todo el mundo sabemos dónde está todo el mundo. tengo dos hijas la mayor es casada tengo un nieto la hija mayor en este momento está embarazada otra vez la pequeña tienen una diferencia de 10 cuando la mayor tenía 19 años tuve la niña que hoy en día tiene 17 16 va a terminar bachillerato el esposo mío trabaja en obra blanca No sale y ahí al frente está la hija, ahí enseguida está la mamá, mis hermanos, mis sobrinos, o sea, todos nosotros vivimos en la misma partecita. Sí. Pero esta última que parece ser la que... Ah, sí, no, esta no, última ya es, sí ya no tiene reversa. ¿Qué sientes o qué, qué, qué te pasa por ti cuando te dicen que tienes que ir de la naranja? Sí, ah, no, cuando, cuando, cuando se nos, se nos hicieron la primera reunión de que dijeron que ya esto sí era un hecho todo el mundo y ahora ¿para dónde nos vamos? Siento aparte es que hay problemas con los muchachos, uno que tiene una niña, imagínense la incertidumbre para dónde vamos a pegar. No, está pesado, porque es que todos los negocios están muy flojos, porque es que es mucha la gente que se ha ido ya. Usted oye decir, fue pues que Naranjal ya se acabó y Naranjal no se ha acabado, pero lo han dicho tanto que ya es muy poquita la gente que viene. Naranjal, te va a extrañar mucho Va a ser mucha nostalgia Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Vea, es una cuadra. Y allá, los niños de allá no viven como los niños. Allá creo que es muy pesado. ¿Qué piensas del cambio? Te cambiaron la vida a, los, a la gente que también ya tenía su trabajo y se ha acá también. ¿cierto? ¿Qué piensas del cambio? ¿Es para bien o es, es mover a una gente que está allá ubicada? ¿Es por mejorar la ciudad? ¿Cómo ves bueno, tú particularmente el cambio y lo que va a pasar acá? No? Debe de ser un cambio muy, muy grande y muy bueno porque es que en realidad el barrio se ve muy feo. Usted lo, lo mira desde los altos y esto se ve horroroso, pero ha sido el barrio de nosotros.